Así es, Pauli. Ese es el tema, entonces, que está también me he planteado sobre la mesa y por eso preguntábamos un poco si es que esto tenía una hora de finalización oficial por parte del movimiento, eh, porque o que el objetivo sea sentarse de nuevo en la mesa con el ministro de Transporte. ¿Cómo termina esta manifestación? Tal como decía tú, en general termina al mediodía. Eh, hemos visto muchas veces que también interviene Carabineros ya eh, de manera de despejar las vías, que no solamente esté esta vía... ...única de libre circulación... Eh, ...pero lo que es... Eh, ...importante saber es que si... Sí, ...eventualmente la dirigencia estableció... ...un horario de finalización... ...más allá de las negociaciones... ...o esto se puede extender... Eh, ...por varias horas... ...y que la condición sea por ejemplo... ...sentarse en la mesa nuevamente con la autoridad... ...yo creo que es importante también... ...ir conociendo eso... ...y una información que va a ser importante... ...para quienes transitan por esto, estas vías... ...para si efectivamente directamente decidir no salir o encontrar alguna alternativa. Son las 9.37 minutos. Eh, ¿El gobierno ha dicho algo? Pauli Lucho, Veamos. señor editor, ¿hay alguna cuña? ¿La delegada presidencial, el ministro? ¿Habrá despertado a la gente del gobierno? ¿No estará durmiendo todavía? ¿No está? Ya? No, porque de verdad son las 9.37 tiene que hablar alguien del gobierno en la mañana, pues, ¿cómo es? Si a ellos no hay gobierno. Pues. Por último, para decir, no sé, su, su apreciación de esto. Decir, pues, ¿sabe que no nos parece? Que tenemos un acuerdo, no sé, pero tiene que, que andar un Twitter o no. Algo para pues, tener que decir algo. Perdón, pero es una opinión personal para que no... No sé qué multa pero, o no sé qué pasa, pero son las 9.37, pues, no, no, no, ya está parado todo. ...vamos ahí ir Vespucio, el aeropuerto... ...ya salieron los carabineros a trabajar... ...llegaron hasta los del rescate de la, de la concesionaria... ...¿cómo nadie va a decir nada? ¿Cómo nadie va a decir tenemos este acuerdo... ...nos hemos demorado un poco más por esto, por esto otro... ...los invitamos a conversar... ...alguna cosita, ¿por no? Eh, a, a, a, a, a alguna cosita... ...una reacción en la moneda, cualquier cosita... ...para, para que... ...porque nos falta aquí la pata del gobierno... Hemos escuchado a, a dos dirigentes de Nomastag, hemos visto aquí cómo está esta, esta marcha que estamos viendo con un dron también en directo, pero nos falta la pata del gobierno, aquí lo que dice el gobierno, ellos están alegando que no se cumplieron los plazos, que hay al menos dos demandas que deberían ir en un proyecto de ley. Que tiene que ver con las multas y con los intereses, ¿no es cierto? Y con la y tarifa. Que, y que. No, pero la tarifa no está en el. No, no, sí. Es que eso me llamó la atención. Está pidiendo no, no, pero, rebaja del sí, 80% pero, pero, de la tarifa y del 80% de las multas, según lo sí, que dice. Pero Monse. Están pidiendo eso. Pero se sentaron a una mesa y lo que sí el gobierno accedió, según lo que ellos han dicho, es eh, a las multas y a los partes. ...pero no a la tarifa del 80%, Bien, no, eso no está... ...claro, yo solamente estoy eh, aclarando que la petición que le hace, el, el no más tal... ...y yo... por eso la Carola Garrido le pregunta a Andrés si no, se está, eh, si no están haciendo una petición excesiva... ...que es bajar el 80% sí. de la tarifa. Pero yo no estoy hablando de la petición porque acá esta protesta o este llamado a atención... ...como ellos lo llaman, es porque el gobierno en las mesas le dijo que a los otros dos temas que sí... Y, ...y según Andrés, ha pasado un mes y 23, 24 días... ...él ha dicho de los dos, un mes, 23, 24 días... ...que ese proyecto ley se iba a enviar... ...y que no pasa nada... ...pero ahí no está, rebajar el 80% de la tarifa... ...para no confundir a la gente... ...esa es una petición... ...lo que está son el tema de los partes... ...y el tema de los intereses... ...que eso se iba a mandar... ...ahí parece que en las mesas de diálogo se llegó a un acuerdo... Ya, pero o sea, ...y lo la que respuesta, ellos alegan... ...en la respuesta del gobierno según los, los acuerdos preliminares... Más allá de que ellos siguen manteniendo el 80% que llama la atención de rebaja de tarifa como parte de las demandas del movimiento de hoy día. Es que esa es la demanda emblemática. Rebaja de tarifa el 80% es la demanda emblemática de ellos, desde que partieron hasta ahora. Pero en la mesa de eh, supuestamente de acuerdo, no, el gobierno no les dijo que iba a rebajar el 80% que iba a mandar. No. Me les imagino. dijo que había llegado a un acuerdo seguramente con las concesionarias por los otros dos puntos. Y por lo que yo entiendo de lo que han dicho los dos dirigentes, lo que ellos están enojados y por qué están protestando, porque hace un mes y 23 días o 24 días, ¿no es cierto?, les dijeron que esto se iba a transformar en un proyecto de ley. Y no, no, no, hay, no pasó nada. Lo que no me cansa Entonces, porque, mi el dijo... es porque el Entonces punto es por el gobierno Bien. no habla y da su punto de vista. Por Pero eso mi mi... 941. ¿no? ayer es lo que tenemos nosotros entendido es que efectivamente se comunican con el, el gobierno, con... ...la dirigencia de Nomastag y lo dijo Andrés que eh, iban a mandar el proyecto de ley hoy día. Eso fue lo que dijo Andrés que le habían dicho desde el gobierno sin revelar exactamente quién fue eh, el, los que lo, el que lo llamó... ...o quién equipo lo llamó de parte de Obras Públicas, pero que ante esta manifestación anunciada para el día de hoy... ...el gobierno había respondido que iba a mandar este proyecto de ley en el día de hoy. Eh, y eso es lo que no se conoce. No me quedan tan claras las fechas que señalan ahí, porque Andrés, por un lado, dice que se había comprometido el gobierno a finales de septiembre a entregar este proyecto y que había pasado todas estas semanas y no se había logrado. No entiendo por qué habla de un mes y 23 días. Eso es el día en que finalizó, me imagino, la mesa de trabajo. Claro. Pero el gobierno se comprometió con lo que nos dijo a finales de septiembre entregar este proyecto de ley y ellos han tenido que esperar un mes más de lo que eh, había señalado el gobierno en, eh, en la conclusión de esta mesa de trabajo. Bueno, a mí me llama mucho la atención que el gobierno no diga nada, porque ante una situación como, como esta, las carreteras de, de Santiago, uno esperaría que hubiese al menos una declaración, o por lo menos su punto de vista con respecto a estas mesas, o con respecto a este proyecto, ¿no? Eh, ...para saber qué dijo el otro, si es el mínimo de esto... ...pero bueno, estamos viendo cómo permanecen estas dos vías... ...no es cierto, con tránsito lento, una vía normal... ...y con su respectivo eh, atuchamiento... Eh, ...atraso, no es cierto, seguramente... ...en lo que usted vive todos los días que... ...la gente hace por lo general sus rutas todos los días... ...rutas conocidas, se demora un tiempo... Tiene un tiempo de... No define, claro, calculado. tiene calculado, tiene un tiempo de desplazamiento, ¿no? Seguramente hoy día eso se va a, a doblar, se va a alargar un poco más, ¿no es cierto? Así es que para que la gente que está saliendo a esta hora de la casa, que hay 9.43 minutos, ¿no es cierto? Que tiene que desplazarse a esta hora, tiene que hacer alguna dirigencia, algún gerente, ¿no? varios gerente eh, que pueda estar saliendo ya a las 10 de la mañana de la casa rumbo a la oficina... Eh, el desplazamiento va a ser un poco más lento, Luchito, cuénteme. Luchito en la, aquí en la pantalla de acá, que está el tránsito un poquitito más expedito, ¿eh? Eh, abajo a la, a la derecha de su pantalla está el Luchugalde, la Pauli Padilla está en el otro donde ella está por Vespucio también Luchugalde también en otra en otro sector de Vespucio. veíamos que estuvo un ratito ahí el tránsito un poco más expedito Montse. y estamos ah ahí tenemos eh, de vuelta Luchugalde Luchito adelante Aquí estoy ahora me cortaron el ratón déle más denle más no escucha lo estamos llamando la ¿Me Pati dónde está la Pati la Pati está llamando la van, ¿me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ahí no sé si tenemos todavía la imagen aérea o no, señor. Ya, bajamos el dron, ya lo vamos a subir para saber eh, cuál es la, eh, la situación más general de toda la ruta de Vespucio. Entonces, para ir eh, retomando... Es en Vespucio donde se ha concentrado esta manifestación de Nomastag. Ahí donde se ve más perjudicado entonces el tránsito y la circulación de las personas, ¿no? Luchito, a ver si nos puede relatar lo que está ocurriendo allá. Vamos en este momento, muchachos, por Vespucio. Eh, casi la salida, no alcanzo a ver si es la salida a aeropuerto o no. Vamos a, a esa altura por Vespucio, pero vamos en dirección... De oriente a poniente. Eh, vamos en dirección desde la ruta 5 aproximadamente, por Vespucio, hacia el aeropuerto. Muchas gracias, Felipe, aquí escucho. Salida Miraflores, porque no la alcanzo a ver, eh, la miopía y el astigmatismo me ganan a esta altura. Vamos eh, llegando a la salida Miraflores, ya una o dos después de esta debería venir al aeropuerto, pero por Vespucio, en dirección al poniente, el tránsito está muy lento, muchachos, muy uh -huh. lento. Avanzamos a aproximadamente... 15 kilómetros por hora, no alcanzamos a llegar a los 20 kilómetros por hora en dirección hacia el aeropuerto con las tres pistas ocupadas, sí la caletera más vacía, pero eh, Vespucio en sí va muy lento. ¿Cuántos camiones o cuánto, eh, efectivamente están ocupando una vía o, las, o dos vías de las tres los eh, camiones movilizados, Lucho? Mira, yo no alcanzo a ver desde donde estoy al movimiento, no, más no alcanzo a ver al ni las banderas, ni los camiones de ellos, no los alcanzo a ver. Eh, y de a la altura donde vamos nosotros, producto de la congestión que me imagino se va armando más adelante, eh, acá vamos todos los autos, como te decía, lo masa. ahora vamos un poquito más rápido, vamos a... Pasados los 20 kilómetros por hora, eh, sí alcanzo a ver ahora que van... 5 o 6 motos de carabineros por la caletera. Eh, no sé si irán hacia donde está la gente, no más tag. Pero desde donde vamos nosotros, por lo menos, que es ya eh, aproximadamente a unos 500 metros de la salida Miraflores, eh, no alcanzo a ver a la, a la, a, a la gente de no más tag adelante. Entonces, a donde vamos nosotros acá, que sí va mucho camión, eh, vamos mucho más lento. Así es, ah, bien lento está el tránsito, ahí vemos a todos vehículos también particulares eh, que están tratando de avanzar. Eh, y... ...más allá, bueno, veíamos eh, un poquito antes como las barricadas fueron eh, parte del gran problema... ...que tuvo eh, la circulación de automóviles y camiones en eh, Vespucio... ...ya esas barricadas eh, han sido retiradas de la vía... ...comenzó a restablecerse el tránsito en el punto donde va eh, Lucho... ...pero harto taco, harto taco en el lugar más allá de que... ...no, ya no, ¿eh? este ya no es hora tan, tan punta cuando son las 10 de la mañana... Es una hora que ya empieza a disminuir el tránsito luchito, pero... Igual el taco, tiempo ¿eh? de pasamiento se alarga. Total. La gente que tiene que tomar un vuelo, va a viajar, quizás sería conveniente salir antes. Hoy día, por precaución, salir un poquito antes de lo que lo hace habitualmente. Salir ¿no? antes y sí. tomar costanera. Claro, Tomar claro, costanera por Porque la llegar costanera por Vespucio norte. está muy difícil, muy difícil. Miren, ahora donde estamos nosotros, que es la salida Miraflores... Eh, Saquen la cuenta que les iba hablando hace cuánto, hace cinco minutos más o menos, uh -huh. que estaba a cerca de un kilómetro de la salida de Miraflores, lo que me, me demoré en avanzar un, eh, un kilómetro aproximadamente. Eh, nos demoramos mucho. Y ahora acá en la salida de Miraflores la caletera ya va copada y la misma autopista va copada y ahora ya vamos, ahora ya estamos detenidos. Eh, ahora ya no avanzamos. Bueno. Así va a ser. Así va a ser el tráfico en general en la, en la mañana. Claro. Bueno, estamos viendo eh, las complicaciones que hay en distintas autopistas de la región metropolitana por el movimiento Nomastac, ¿no es cierto?, quien eh, nos ha dicho en repetidas ocasiones que están en la calle porque había una promesa en una de las tantas mesas finales, ¿no es cierto?, de coordinación con el gobierno, de enviar un proyecto de ley ...y ha pasado el tiempo y eso no se ha hecho efectivo... ...entonces están en esta protesta el día de hoy... ...nosotros le estamos mostrando a ustedes más o menos... ...cómo está la situación... ...en las calles, en las autopistas... ...para que pueda salir con tiempo... ...para que pueda tomar medidas... Ir, ...e eh, irle contando aquí cómo, cómo se ve la situación... ...bueno, hay en algunos lugares donde es más complejo... ...y hay otros donde... Se circula. Es que es como intermitente, ¿no es cierto? Recién claro. veíamos en, la, en eh, la cámara de Luchito que un ratito fue un poquito más fluido. Estamos con la cámara de la Pauli que estaba hace un pocos eh, minutos atrás con harto taco y ahora se despejó un poco. Entonces yo creo que son inter intermitencias que se van a producir dentro de un gran atuechamiento que es eh, lo que ha marcado la, la mañana, ¿no es cierto? Luchito, ahí, bueno, en las salidas queda la embarrada, ¿no? Sí, claramente, claramente. Ahora, justo como acá estaba la. como acá estaba la salida, aquí sí que se produce atochamiento total. Porque en este, en esta parte donde estamos nosotros. Es la salida Miraflores, me agrega aquí el gatito que es la salida 14. Entonces aquí como se produce la salida además, hay autos que se quieren ir por la caletera, más los que van por la autopista, entonces acá ya la situación ya es caótica. Como les decía, hay momentos que estamos detenidos, avanzamos, no sé, 20 metros, 30 metros, pero acá sí está muy difícil, acá sí estamos avanzando muy poco. Y nos quedan por lo menos, un, nos quedan dos salidas antes del aeropuerto.